Chicas, hola chicos, estoy con Irina. Hola. Eh, ella es Irina, le gusta definirse como nómada, viene de un país que se llama, lo voy a pronunciar mal, pero por favor, Kazajstán. No sé si a alguno de vosotros os suena, Kazajstán. Kazajstán, sí. Y, y bueno, yo soy Luis de Prisline. Y hoy vamos a estar hablando en directo con irina saludos a los que nos veis en youtube a los que nos escucháis en el podcast y a los que nos veis también en twitter los que no se habéis suscrito todavía al canal de youtube por favor suscribiros y darle a la campanita para que así cuando invitamos en directo os avise y nos podéis hacer preguntas en directo eh, voy a dejar que irina se, pre que irina se presente ya misma que lo, quien mejor lo puede hacer vale, como vale. has dicho, soy nómada de un país, de la gente nómada que está en Asia Central mi padre era militar por eso viajamos todo todo el rato por países diferentes por repúblicas antiguas de la Unión Soviética y por fin de acabo me aparezco aquí en España desde hace 15 años llevo aquí ¿Qué puedo decir más? Pues, eh, por ejemplo, Irina, ¿a qué se dedicaba tu padre? Como yo, he dicho, mi padre yo es que tengo era una militar. pequeña chuleta, porque me lo, antes de hacer la misión en Mi padre era militar y cambiaba su sitio de servicio cada 3-5 años. Soy rusa, pero es muy raro, nunca he vivido en Rusia he vivido en un país asiático ahí nací y ahí sigue viviendo mi hermano lo, lo primero que a mí me llamó la atención es que Kazajstán es desde donde la Unión Soviética mandaba los misiles y sigue haciéndolo y sigue haciéndolo ¿no? tenemos un cosmodromo muy grande que se llama Baikonur que está alquilado por Rusia hasta 2050 Sigue con el estudio espacial, sigue lanzando aeronaves, naves espaciales. Nací cerca, he visto cómo se lanzan. Eh, la audiencia sobre todo le, le gustan las experiencias personales. Sí. Irina vivió lo que fue toda la caída de la Unión Soviética y ha dicho una palabra que a mí se me ha quedado grabada que es, dice que cayó todo en picado de repente Entonces, De repente, además de repente a mí me gustaría que nos cuentes sobre todo a la audiencia pues cómo se vivía antes allí y cómo se vivió luego y si ahora pues os habéis recuperado un poco sí Dino, creo que más. cualquier sociedad tiene algo bueno y algo malo también era la sociedad soviética que teníamos muchas cosas buenas que era el estudio gratis la medicina gratis y muchas cosas más el piso no teníamos las hipotecas y eso me llamó la atención o sea allí no habían hipotecas no, no chicos no. allí nada de una hipoteca no, no, aquí te regalaban el... el gobierno nos entregaban en los pisos para siempre para siempre... porque veces, chollo Irina que chollo sí. oye yo quiero eso a ver cuéntame cuéntale a la audiencia ojo que aquí no hablamos nada de política ¿eh? es visto un poco desde el punto de vista humano humano sí ¿Cómo es eso de que te daban el piso? ¿Piso el estudio? Bueno, pero la no medicina. les han dicho, diles primero lo que has estudiado. Sí, que yo he no estudiado te en biología y química en la Universidad Estatal porque por fin a cabo nos quedamos en Ucrania, en la capital. y Curiosamente, después de terminar el estudio, he entrado en posgraduado y también empecé a estudiar español, sin saber que un día voy a necesitarlo de verdad mira qué bien te vino haber estudiado español, sí. así o sea, como de casualidad, no? Sí, Eso... sí, porque teníamos vínculos con un parque nacional de argentina y empecé a estudiar español para poder para estudiarlo no solo para poder Hablar tranquilamente con nuestros compañeros de estudio que vivían en argentina total que lo que ocurrió es que cayó sí. la unión soviética y, y el, se acabó el estudio se acabó todo pero todo. el hermano de irina se quería ir de allí sí. se quería ir de allí y no le dejaron irse porque era militar y entonces le dio la idea a irina de irse de allí y por eso irina está ahora en españa lo he dicho bien lo he dicho bien He resumido bien? Sí, algo así. Algo así, ¿no? Yo es lo que llama contado. Sí. Cuéntales tú mejor. Pues esta agencia que estaba ayudando a mi hermano a salir de país, pues por fin y al cabo dijo que mi, mi hermano no puede salir. Por estar en la edad En la edad militar, ¿no? Que tenía que hacer sí. el servicio militar. O sea, cuando había caído la Unión Soviética, eh, seguía siendo sí. obligatorio, ¿no? Acceder sí, el... obligatorio. Oye, una cosa que nos he dicho, chicos, los que estáis en directo ahora en Twitter, en Periscope, en YouTube, podéis preguntarnos, ¿vale? En el chat, podéis hacer preguntas a Irina sí. y, y ella os las responde. Y los que no estáis suscritos, insisto, en YouTube sobre todo, suscribiros, porque así la próxima vez nos veis en directo, aunque ahora lo estoy viendo grabado, lo vais a ver en directo y nos vais a poder preguntar mira te dicen hola guapa hola, hola gaditano 30 bueno irina pues hola, cuéntanos Argentina. un poco diferencias un poquito o cosas que te han chocado entre todo lo que tú has viajado y españa y al revés lo que más te ha gustado lo que menos lo que tú quieras países tan diferentes culturas. Sí. cultura es por completo diferente. Pero tú te adaptas, ¿no? A todas sí, las culturas. Sí. Es que ha viajado desde que era pequeñita. Es padre El tiempo es tremenda, claro. Ahora claro, su padre, para los que se acaban de incorporar. Esa experiencia nos enriquece claro. a todos, sí, claro. Y, de, y le destinaban por distintos sitios y se iba con su familia, Irina. En Dentro del país, si fuera incluido, sí. Oye, ¿qué opinas ahora de lo del mundial este que es en Rusia? Pues Mira. me encanta. Dicen sí. que todo pasa bien. Oye, yo había contado. oído que se habían cargado 4.000 perros en Moscú, eso puede ser verdad o no? No tengo ni idea, No, verdad. Puede ser... la primera vez no que sé. oigo Yo también, pero es que lo oí el otro día y me pareció una burrada, no sé si es de verdad porque también hay muchas fake news de esas que habían limpiado las calles y que se habían cargado los para los del medio, pero bueno, no es el tema se me ha venido a la cabeza, perdonadme chicos, sigue contando, tu experiencia Irina Mi experiencia? Sí, y en España por en ejemplo España. España es un país caliente casi tanto como mi lugar de nacimiento o todavía más. Allá hace calor, ¿no? por la parte Tremendo. de Asia, ¿no? Mirar en, en Google dónde está. En Asia Central Están. ocupando la mayor parte de Asia Central. Tiene casi tres mil millones. Sí, está. Aquí lo tienes ahí anotado. Sí. Tres. Y allí vivía, Y allí cuando la contacto, cuando sí. la base espacial vivíais bien, ¿no? Cuando los lanzamientos. Pues, eso digo, cuando tú eras pequeñita. En aquellos tiempos, supongo, siendo niña. ¿tú tienes buen recuerdo. Todos vivíamos bien. Sí, ¿no? Sí. Sí, todos vivíais bien, pero o acabó sea, yo, no, pero no podías viajar, me has dicho. Ese era el fallo, sí. ¿no? Un fallo que no podíamos viajar mucho por los países extranjeros pero por nuestro país si sí, viajábamos mucho a cualquier lugar cualquier tipo de estudio hmm. de tierra si sí, teníamos a nuestra disponibilidad parece un poco montañas como... mares ah. y, lo, y luego fue terrible no cuando cayó y la inflación eso que más sí, sí económicamente estaba fatal eh, inflación, ¿Y qué? Sí, inflación, sí, sí, caída de nuestra moneda, pues un pago salario mínimo. Allí se algo así una, aquí. Una cosa que pregunto: cuando cayó, dejaste de usar la moneda que tenéis allí, que era el rublo No, o el cero? seguimos usando, pero nadie lo interesaba. ¿Y empezasteis pasó, con el dólar o qué? Empezamos con el dólar, sí. Y, y la moneda era el rublo, sumieron. ¿no? Perdóname. Era el rublo. Y entonces esa dejó de interesarle a la gente, ¿no? Sí. Entonces, sí, un poco como, como los que le está pasando ahora los de Venezuela, ¿no? Que que tiene ahí el bolívar o algo así que no. Pero a nadie le interesa. Quieren ¿no? dólar. Sí, quieren dólares. Hola, Howard. Es que se han ido ahí una, una. Estoy saludando. Y entonces que que empezó una situación terrible, ¿no? Sí, sí. Pero ahora ya no Irina. Ahora está mejor la cosa, Cerraron estudios eh, científicos eran un, un montón de cosas que teníamos para el desarrollo social, para los niños, para los jóvenes que teníamos también desarrollado en tiempos soviéticos. Y eso de, de un día para otro fue, o sea, vamos muy rápido, rápido, rápido, rápido, rápido cuántos meses, así o? provocando un estrés tremendo. Es fuerte, la ¿no? Sí, fuerte. Sí dicen que puede haber una crisis mundial para dentro de dos años así pero yo tampoco hago mucho caso pero ojalá tú has vivido crisis ojalá de que no pase ojalá que... toquemos madera pero tú lo has vivido no a, sí, a una no escala de país no mundial pero puede pasar no o sea, yo puedo o sobrevivir otra porque sobrevivir Il, ilústranos ilústranos cómo se sobrevive una crisis de estado global porque es que debe de ser muy fuerte que de repente tu moneda que no valga no no, va, no vale va. no no no ¿Qué haces hay que ahí? aprender a vivir con poco, con poco. Cuando has estado viviendo bien sí, hasta ese momento. Sí, sí. Y aguantar el estrés. Hay que sobrevivir. Y aguantar ¿no? el estrés. Muy importante sí, lo que acaba de decir, sí. chicos. Aguantar Como una catástrofe natural. Sí. En situaciones... Si no podemos cambiar nada, entonces hay que... Claro, pero, pero más... en kiev eh, cuando, te, cuando ocurrió eso irina estaba en kiev no sí, sí. eso es una ciudad grande no dicen que en es esta... la capital de Ucrania. claro que en estos casos sobrevive mejor cuando estás en pueblos pequeños ¿no? porque tienes la agricultura exactamente el... con su propio huerto con tu así. huerto tu gallina cultivo, cultivo, ahí, sí, sí, claro. pero que en la ciudad grande pero es lo peor no? en la ciudad grande ¿no? ¿Y que se subieron hasta la nube o mas alto todavía y, ¿Y que claro. hiciste Irina eh Cuéntanos lo que nos tienes intrigados, Haciendo malabarismo No, pero cuéntanos sí. un poco. Una porfa. Pues sin la que, apro una aprovecha ropa... la opinión. La apro sí. sin comprar una ropa nueva, años, por ejemplo. Contando cada céntimo, a dónde distribuirlo. Pues es bastante difícil. Y, y la comida. Pero económicamente hemos crecido. No, me la... refiero a las personas. No, sí. yo te, yo una persona excepcional. ¿eh? La he conocido ahora para la entrevista para Hola. distribuir tan pocas pues, monedas hay que de verdad saber bien la economía familiar y, y pues muy así, bien diría muy yo bien, sí. bueno pues salisteis para adelante que eso es lo positivo no? seguimos saliendo, pero poco a poco seguís saliendo, pues Rusia, han, pa sí, han pasado ha 30 bastante. años ya casi no? han pasado tiempo ¿no? ya, va, ya va tocando Rusia no? Sí, sigue creciendo, Ucrania no tanto lamentablemente Kazajstán sí está creciendo mucho y me alegro por mí por tu padre, hermano por mi hermano ¿Tu hermano claro. que está allí tiene una hermana allí en Kazajstán que me ha contado que Rusia lo tiene alquilado no por lo, como tiene una base sí, para sí, lanzar sí, sí. los cohetes al espacio allí hasta 2050 lo tiene, tiene alquilado, alquilado el, sí. el terreno no de donde hacen los lanzamientos sí. es un desierto es muy fácil claro claro para ¿no? alquilar porque nadie lo quiere y en España qué tal ¿Estás contenta de, de venirte aquí? No, si fuera pues, si, pues, visto para atrás. Creo si pudieras... que era el destino, porque como he dicho, estando estudiando eh, postgraduado, sac sacando el doctorado, empecé a aprender español. Y me surgió Hola, Juan Núñez. Bueno, me surgió España sin pedírselo. Y una pregunta, Irina, si ahora, viendo lo que has vivido y que hayas estado en España y lleva sí. lleva 15 años, ¿verdad? En España. Si digo algo que está mal, corrígeme. Pero bueno, si ahora pudieras volver, volver atrás, ¿volverías a, ver, a venirte? No, sí, ¿Qué? sin duda. Sin duda, sin duda. Sin duda. ¿Y por porque qué? La experiencia vital es más importante, porque no podemos llevar nada... La experiencia vital, buena frase, la experiencia sí, vital. De eso esta es... vida no llevamos ni cuerpo, ni riqueza, ni nada. Ni, ni dólares, ni rublos, ni euros, ¿no? No, es no. lo que te llevamos, lo que vivimos. Llevamos el conocimiento, experiencia vital, pues, y Pero bueno, es sabiduría, claro. que, crece, que crece por conocer los mundos diferentes. Y en este sentido yo tenía mucho ser, much, muchísima suerte en esta vida. Hola pepe Sami, Hola. ella es Irina, yo soy Luis de Prisline y estamos hablando con una nómada. Una nómada porque Irina ha viajado muchísimo, desde que tenía nueve añitos, su padre era militar. Desde cuatro. Desde cuatro, perdón. Desde cuatro años su padre era militar y en la Unión Soviética le destinaban para arriba, para abajo y iba con su familia entre las que estaba Irina. Sí. Irina lleva en España ya 15 años y nos ha contado que cuando cayó lo de la Unión Soviética, la antigua Era nuevo, duro, que fue... era duro para todos. Hola, Tony Pulido. Porque pues, el cambio de la sociedad, de un día a otro, bueno, de socialismo a capitalismo, es bastante duro para todos. Es vamos a sacar totalmente. algo, se me acaba de una idea, algo útil para todos. Tú que has vivido una crisis brutal. ¿Qué nos podría recomendar así que no sea mucho pero por si acaso por si el día de mañana el dólar no sé qué o el euro no sé cuántos ¿a, a ¿tú qué que lo has pasado no pasa nada la gente pero algo que se pueda prevenir cualquier sí. cosa pero seguro que cuando pasó tú hubieras dicho si hubiera hecho esto ahora me sería más fácil no sé si me entiendes lo que sí, quiero preguntar sí, algún consejillo sí. ojalá no nunca haya una crisis ya ojalá ojalá pero por si acaso hubiera alguna crisis en el futuro qué pequeño consejo que se pudiera hacer con antelación nos daría siempre con tranquilidad filosóficamente cualquier cosa hay que tomarla filosóficamente porque si no somos capaces de cambiar las cosas hay que aguantarnos y cómo mejor decirlo Cambiarnos un poquito por dentro para ver estas cosas de un ángulo diferente. Entonces, cambiar un poco. buen, la vista. buen consejo. Yo pensaba, sí. yo estaba pensando en otro tipo de consejo, pero creo que muy bien, mejor. Sí, sí el tema emocional, mental, emocional, no, mantener mental, la calma. Sí. La sabiduría personal también claro. Muy bien, pues un saludo, chicos. Nos vemos en las Hasta próximas vemos. emisiones de PisLife. Chao, chao, hasta luego.